Bienvenidos a mi canal, yo soy Nico para los que no me conocen Y hoy día hay un video especial Es la primera vez que voy a hacer un tutorial review de maquillaje Creo que una vez en un video dije que jamás iba a hacer maquillaje Pero caí en la tentación y creo que me está gustando bastante Adivinen con qué estoy maquillada ahora Es hermoso, estoy enamorada con esto Es el Jet Setter Palette de Gigi Hadid X Maybelline Nuevecito que acaba de salir Y que de hecho aún no llega acá y no sé si va a llegar porque lo venden en una tienda especial yo intenté pedirlo por internet pero no aceptaba mi tarjeta creo que son restricciones de la misma tienda o de la misma compañía pero mi tía Dorothy así que muchas gracias por ti la tengo en realidad viene así y es muy llamativo a la vista es hermosísimo es un cobertor ya después les voy a enseñar bien todo lo que entra pero me siento muy afortunada de tener esto en mis manos. Así que si pueden conseguirlo y sienten que lo van a usar bastante, cómprenselo. Así que si quieres ver cómo conseguir esto, qué opino de, del Jet Setter Palette de Yuji Hadid, sigan viendo el video. Bueno, antes de empezar a maquillarnos, lo primero que tienes que hacer y lo que yo hago siempre es eh, limpiar la cara. Yo uso por ejemplo este uso también como tonificante o para simplemente limpiar la piel O si no ya desmaquillantes en sí para luego lavarte la cara con jabón Vamos a empezar a usar esta maravilla Y bueno, esto solamente es una capita Que acá atrás te dice todo lo que trae Lo vamos a abrir ahora mismo bueno, el marketing que le hicieron a este producto en especial fue que es una paleta para llevar de viaje O sea que contiene todo lo que necesitas Y me pareció genial porque uno siempre está metiendo en su neceser que el lápiz de labio, que el delineador, que todo Entonces eso va acumulando espacio Y bueno, uno no siempre tiene todas las cosas a la mano Entonces esto simplifica la vida de las mujeres que viajan y quieren llevar maquillaje Bueno, cuando la abrimos Hola, la cámara tenemos esto, un error. Son dos eh, concealers o correctores, dos colores para la boca, cuatro sombras, bueno dos brochas que nos van a ayudar. Luego esto yo pensé que era como algo para los labios, pero es un rímel, así que es genial. Y este es un iluminador, un bronceador y color para, para la mejilla felizmente viene con, con un espejo porque el problema siempre está en no poder vernos o tener un espejo muy chiquito, muy grande, así que este es perfecto porque abarca toda la cara. Vamos a empezar primero con los correctores supongo que por mi color de piel vamos a usar el más clarito okay. vamos a ver qué tal queda creo que sí funciona bien, hace su trabajo, miren la diferencia, igual falta ponerme más por acá igual si estoy usando esta paleta yo creo que voy a llevar mi base para darle un tono más eh, prolijo, más perfecto y bueno le voy a poner un poco en los párpados porque siempre los tengo un poco morados y no creo ser la única ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Se difumina muy bonito. Vamos a proceder a echarme la base. Use esta MAC Waterway. Es el tono creo que más claro. Tiene bloqueador, así que si pueden comprarse una, una base con bloqueador sería muchísimo mejor porque así estás doblemente protegido. Vamos a empezar con las sombras. Estas de aquí. La más clara para ponerla arriba de... El párpado más arriba, cerca de la ceja. Ay, qué nervios usar esto por primera vez, te juro. ¡Wow! Un brillo, tiene un brillo bien bonito. No sé si pueden verlo. Esto es para que el ojo se te vea mucho más grande. Como si fuera un iluminador. Luego seguimos con este rosadito para ponerlo justo aquí abajito. No sé cómo se llaman los nombres del, del párpado. Es mi primer tutorial de maquillaje, así que por favor, tómelo con calma. Voy a seguir aprendiendo. No se preocupen si se cae un poco acá abajo porque igual eso se puede corregir con base. Ya hemos terminado de difuminar el rosado. No sé si pueden verlo ahí. Vamos a seguir con el marrón para darle más profundidad a nuestro ojo. El negro no lo voy a usar porque si me sale mal me va a hacer una chamba horrible. Así que vamos a ver con el marrón. Espero no malograrlo. El marrón se supone que se tiene que poner justo en el pliegue hacia afuera, de la mitad para afuera. La verdad que los colores se difuminan muy bien, ¿no? Quien quiera que haya dicho que no estaba bien pimentado está mal, porque a mí me gusta un montón. Igual siento que las brochas no ayudan mucho, porque son chiquitas y bueno esto quizás es un poquito muy grande, Un poquito muy grande. Pero se hace lo que se puede, ¿no? En mi caso yo no tengo brochas, pero si quieres usar otra brocha, eh, bienvenidos. No se preocupe que esto después se corrige si se cayó el maquillaje Otro consejo es que no se diga de mi ojo exactamente donde yo lo pongo Porque mi ojo es encapotado y todos los ojos son diferentes Así que es más o menos dependiendo de cómo está dividido tu ojo Siempre hay que hacerle así a la brocha porque si no está muy muy recargado A ver, estoy usando rosadito para hacer el, el color de transición más, digamos, menos obvio Y para corregir esto, vamos a ponerle un poquito de base. Así. Yeah. Ahora sigamos con la mejor parte. Voy a tener que usar una brocha especial para darme color en la mejilla. Voy a usar esta brocha. No sé si es exactamente para rubor o qué, pero la uso para esto. Vamos a usar primero... El color, en inglés es blush No sé si en español es igual Vamos a echar un poquito Porque no sé qué tan fuerte sea Sonrían porque así se le va a marcar más, mejor el pómulo Ok, yo no le he echado mucho Es un rosadito Bien bonito, ahí miren Vamos con el bronceador. Ese en verdad es como un poquito complicado de usar porque hay partes específicas de la cara donde se pone para poder eh, hacerlo más angulosa. Yo en realidad no sé usarla muy bien, pero siempre lo uso por ejemplo aquí o justo debajo o acá en la nariz para hacerla más fina. Creo que no es muy recomendable usar algo que es así recto, pero como no tengo otra opción vamos a ver qué tal funciona con esto. La idea es que no te quede una raya, sino simplemente esté bien difuminado. Miren ahí, ya como que se nota un poco más acá la diferencia de mi cara. Es un marrón bien, bien eh, suave. Al comienzo se pone un poco fuerte, pero ya cuando vas difuminando se mezcla con el, con el rubor. Ese es el nombre, rubor. ¿Ves? Así fluye nomás. Para darle un poco más de ángulo a la cara... natural y finalmente mi parte favorita iluminador vamos a limpiar primero esto bien porque no queremos que el, que los dos colores se mezclen vamos a usar este este es el iluminador poquito porque esto de verdad tiene un efecto bastante bueno el iluminador en realidad se usa acá para iluminar el rostro hay otros que se ponen aquí que cuando te pintas la boca se ve súper bonito Así que lo vamos a hacer también Vamos a ponerlo aquí Me estoy echando porque casi no se nota Miren ahí, quizás se nota un poquito más Tengo justo puesto acá ¿Ven qué bonito brilla? Cuando es de noche y hay un montón de luces Se ve mucho mejor Vamos a aplicarme con el dedo, a ver Aquí mismo Sí, Con el dedo otra cosa chicos Otra, otra cosa Con otro dedo Vamos a usar estos colores Creo que quiero usar este Para que resalte más mi, mi cara Bueno, creo que eso es lo que viene Y luego está esto que vamos a abrirlo, es este es literal lo mismo que venden siempre en Maybelline, solamente con el solamente con el nombre de Gigi y es eh, y bueno, creo que ese es el maquillaje, bueno las cejas eh, simplemente se van a quedar así, pero yo tengo este, este gel, este gel de CoverGirl, no, no se lee mucho, profesional, que me lo compré en un viaje, que es para peinar las cejas. ¿Cómo queda el nuevo producto de GGX Maybelline Jet Setter Palette? Y me encanta. Me encanta. De verdad chicos, se los recomiendo. Espero que llegue a Lima, porque lo empezaron a vender en Ulta Beauty, que es como un Sephora de Estados Unidos. Nunca jamás había conocido esa tienda, pero esperemos que Maybelline lo traiga porque creo que les va a servir a muchas chicas que no tienen tanto presupuesto para comprarse cada cosita. Resume, digamos, nuestras compras y acá te enseña exactamente todo lo que hay de qué está compuesto, cómo lo puedes usar, etc. Cuesta $29.99 dólares. Para hacer Maybelline es un poco caro, pero si vas contando eh, cada cosita que trae de otras marcas o de la misma Maybelline, vale la pena porque es una compra y ya te olvidas de lo demás. Y bueno, al menos que quieras tu base o o algo en específico que no traiga esta paleta Espero que les haya gustado este video Danle manitos arriba si te gustó Si te sirvió este review Del GGX Maybelline Jet Setter Palette Suscríbete a mi canal si no lo has hecho Comparte el video si es que te gustó tantísimo Y sientes que a tus amigos les va a gustar Así que los veo muy prontito en un nuevo video Chao